¿Para qué volver si ya terminó? Por más que dimas esto siempre restó La vida me ha enseñado que no importa lo que he dado Si ella dice no, todo quedó en un adiós ¿Y para qué desilusionarnos? Si al final del día me dijiste no Si tú ya no querías, solo bastaba decirme que te ibas y se te olvidó Queda decirte, que a pesar de esto amo todo lo que fuiste Duele amanecer y ver que desapareciste Vamos soñar contigo pero me mata ver que eso no existe ¿Y qué me queda si tú eras mi todo? Si todo te lo llevaste supero lo de tu partida, no sé si el tiempo cura estas heridas Llegaste para iluminar mis días, pero te fuiste arruinando mi vida Es mucho pedir que vuelvas a mí, no lo sé Más si eres feliz sin mí, por ti lo estaré también O al menos lo intentaré, pero no sé si lo lograré Soy feliz, pero tú sin mí te ves bien Mas eso nunca lo sabré Solo sé que sin ti moriré Y ahora, que me queda si ella todo se llevó?